Gracias, amado, Francis, Yerjan y a toda la gente que ha estado con nosotros. En Esta semana, básicamente, Leonel Fernández se refirió al país, me parece que fue el lunes. Se ha hecho viral una de las declaraciones que él tuviera unas décadas atrás, antes de ser presidente de la República y antes de cambiar de, de parecer, al menos en, en, el, en, el, en el comportamiento. Cuando lo tengan listo, muchachos me avisan y lo ponemos. El presidente Fernández eh, ha referido su oposición en torno a lo que tiene que ver con un, eh, con una reforma constitucional donde se busca crear un ministerio independiente que no sea puesto por el presidente. Eh, Leonel Fernández alega que esto está establecido en la Constitución, que no se necesita una reforma. Y mi pregunta es la siguiente, que lo he hablado acá y tanto Amado como Francis han referido de que no es necesario porque está establecido en la misma. Ahora, una cosa es que esté establecido y otra es que se cumpla, que no ha sido así en ninguno de los últimos gobiernos de nuestro país. Desde Hipólito, Leonel Fernández y Danilo Medina, con excepción de ahora del caso de Luis Abinader. Y dicen, eh, no, que tenemos la forma, no es necesario, están los mecanismos constitucionalmente establecidos. Ajá. Yo les pregunto, está establecido que Danilo pusiera Jan Alain que Radamés lo pusiera Leonel, que Diana, eh, Domínguez Brito también. Las altas cortes que sabemos que han sido manipuladas hey, en los diferentes gobiernos, como el caso de la Suprema, que sabemos que fue una justicia orquestada, preparada para defender a los intereses de cada uno de ellos. Vamos a ver este corte de leonel Fernández. El Ministerio Público es independiente. Ah, no lo nombra de ejecutivo. Ah, ya no lo nombra el ejecutivo. Si lo hubiese nombrado San Pedro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 el Ministerio Público en la República Dominicana es independiente. Ahora le dice no a la concertación política para una reforma constitucional que consagre la independencia política del Ministerio Público y se niega con el alegato de que la justicia independiente hace tiempo que existe porque él la instituyó en la Constitución del 2010. Esa reforma que él dirigió, le sirvió para quitarse el nunca jamás. Colocar a Mariano Germán como presidente de la Suprema Corte de Justicia y en la Sala Penal de la Suprema a tres miembros del Comité Central del PLD, Moscoso Segarra, Fran Soto y Rojito Reyes. Esa misma constitución que él dice que estableció la justicia independiente nos trajo a los procuradores generales Radames Jiménez, Francisco Domínguez Brito y Jean Alain Rodríguez, todos del Comité Central del PLD. Y esa es la constitución que él reivindica. Esto es lo, esto es lo único que quería referir de, de este comentario sin desperdicio. O sea, hablar... hablar. Sí. El, el de Uchi. De Uchi. E, en ese sentido, de Uchi cuando tú hablas de, no, que, no, un bien, bien. Line, de que, que un que un De Uchi Lora. Por, sí. No, es de bien. 4%. Cuando, no, no, no, me, no me ligue porque no estamos hablando de 4%. Estamos hablando aquí de que Danilo Medina, que Yana Domínguez Brito, el Radamés, respondían a los intereses de cada uno de ellos. Y nosotros, desligar o no querer ver esto, es estar cegado. Pero chequé a ver lo que hicieron, esos que tú mencionas. Cheque a ver lo que hicieron durante su función. ¿Qué hicieron? Durante su función. ¿Qué hizo Jan Alain? No, no, Jan Alain sí. ¿Qué hizo Domínguez Brito? Pero ese Rito? está preso. Pero, ¿Pero qué hizo Domínguez Brito? Busca lo que dice Jan lo busca que tiene la que historia. Ver con la, mi amor. Óyeme, lo que, pasa es, lo que pasa es que tú no puedes hablar por boca de ganso. Tú no, no, estás yo, hablando por lo que dice uno. No, yo estoy hablando Plantealo por lo que yo con tus propias neuronas. Pero, pero no es, eh, utilices si tú neuronas me permites, de otro. Si tú me permites, eso es no, lo pero que no yo me voy a hacer. no utilices neuronas de Utiliza tus propias neuronas. Ahí es que voy, mi amor. Ahí es que voy estoy presentando un breve comentario para reforzar eso que yo aquí lo he planteado porque si yo no tuviera neuronas no estuviera aquí yo es una no falta yo te, sí pero es una falta no he, de respeto no amado, yo no he dicho eso que, yo no estoy, que use tus propias no, neuronas es que yo, yo te estoy reconociendo hago, que tú la pero tienes no me estás permitiendo aprende a, hacer a el escuchar comentario. mi vida querida no, es que lo que pasa es que cuando ustedes le hablan de Lionel no, Fernández no es eso. se enfurecen no, no es eso. y no dejan que nadie hable lo que hable. pasa es si que yo te estoy diciendo que utilice las propias tuyas te estoy reconociendo que existen Carolina no no, mira amado yo no te he ofendido no te voy a pedir perdón porque no te he ofendido yo lo que sí quiero es que tú reconozcas Francis acá que eso que está diciendo diciendo Leonel Fernández, que decía en el 94, no ninguna, y hace una ah, diferencia. Me sí, pues, porque sigue, que cuando sigue, le sigilo. hablan de Leonel, ellos no dejan él, hablar, señores. Él, tienen que permitirle sí, que, que la compañera sí, concluya bien. su idea. Termino. Ellos se enfurecen se cuando mencionan no, a Leonel no. Fernández. Yo no estoy defendiendo a nadie. Yo no, estoy viendo la lógica. Adelante. No, no, yo estoy viendo la lógica. Yo no estoy defendiendo a nadie. Miren, miren, si le incidentan el comentario. ¿Qué coge el tiempo mío, Yerjan? Ellos no lo dejan, ve como no, se ponen. Que dejar, eh, eh, Cuando dale, le hablan con Leonel ellos se ponen como avispas. concluyan con, eh, eh, Entonces, eh, <risa> partiendo de, de esto que quise presentar acá, <risa> y que realmente fue uno de los desaciertos más importantes de ese discurso de Leonel Fernández, que por eso se ha hecho viral, porque la gente tiene que ser coherente. Sí. Cuando usted decía en el 94, que, y hace un ejemplo el presidente Segarra de Colombia, de que si ese procurador era puesto eh, de la mano del mismo presidente, va a responder a los intereses de ese presidente. No, este caso omite, me lo pongas que el caso, esto no. ¿Qué es lo que se ha dado en la República Dominicana? Ah, sí, es muy bonito decirle al pueblo eh, dominicano, ah, nosotros tenemos una constitución, eh, una constitución donde establece, que la Procuraduría es independiente en el aspecto eh, económico, financiero y de poner a quien ellos entiendan, la Constitución lo establece, y cuando, acá, cuando aquí se ha cumplido, Jan Alain responde a los intereses o respondió a los intereses del pueblo dominicano, respóndame usted, amigo televidente, si eso que dice Leonel Fernández corresponde a ese discurso que él dio. Domínguez Brito respondió a los intereses del pueblo dominicano en lo que tiene que ver con la persecución a la corrupción en la República Dominicana, el mismo Radames. No, ah, sí, es muy bueno ahora. ¿Qué está haciendo Leonel Fernández? Y un aspecto importantísimo también, que se está queriendo poner como el principal opositor, el salvador de la República Dominicana en aspectos de relevancia, cuando tenemos a un PLD que está... Eh, si se quiere, callado en boca del principal líder que vendría siendo Danilo Medina, porque no puede o sencillamente no quiere hablar, o las condiciones momentáneas, políticas, le, eh, lo más considerable es que esté callado. Ahora lo que Leonel Fernández está haciendo es vendiéndose ante el pueblo dominicano como un hombre preocupado por esta nación, por este país, pero donde él sabe que hay un aspecto que si se da, esa reforma, donde nosotros podamos tener independencia real, como se está haciendo en estos momentos en la República Dominicana, no pasaría lo que pasó en años anteriores. No se venda usted como el santo de nuestro país. ¿Por qué? Porque aquí mucha gente sabemos y no se nos va a olvidar lo que, pasa, lo que pasó en sus diferentes gestiones. Estamos hablando de tres años que duró gobernando la República Dominicana y quiere volver. ¿Pero y tre, qué es esto? Tre, sí. Tres periodos. Tres periodos, sí. sí 12 gracias. años. Eh, si usted hizo lo que iba a hacer o no logró y cree que no ha sido suficiente 12 años gobernando un país, sencillamente usted debe de retirarse, porque si no lo logra o no lo logró en ese tiempo, ¿qué más va a lograr en cuatro u ocho años más que quisiera estar en nuestro país? Usted va a ser el gobierno eh, prácticamente igual que Trujillo, que va a durar todos los eh, la cantidad de años más eh, largas dirigiendo una nación, claro, está en diferentes contextos. Lo que leonel Fernández debe de hacer es retirarse y ponerse a trabar su fuerza del pueblo y seguir haciendo lo que él eh, sabe hacer, dar discursos en su fundación, de y todo lo demás. Pero tener a nosotros los dominicanos queriendo venderse como el potable candidato, haciendo todo lo necesario desde el punto de vista político para catapultarse y ser el candidato, que, o que, que se entienda que no hay más opciones en nuestro país, que sea el señor Leonel Fernández cuando ya hizo 12 años de gobierno, ¿para qué? qué? Miedo que tú le tienes Yo no miedo. le tengo miedo, lo que entiendo es que lo mucho lo que hasta pasa Dios es que lo ve, ve amado. amado. nadie se entera. Sí, pero está bien, está bien. <risa> eh, eh, no se trata de uno u otro, se trata de que lo mucho hasta Dios lo ve, eso, amado. Eso es o sea, ya tú hiciste... Tú hiciste tres periodos de gobierno en la República Dominicana, ¿qué más busca? Si ya ofreciste, se supone que Eso tú diste lo que, lo que tú ibas quieres, a dar. Pero lo que no, pero no es, ese es mi punto, ese es mi punto. Yo entiendo que ya es demasiado, que fue suficiente y que sencillamente habría que evaluar muchos aspectos de Leonel Fernández en el cual lo vemos ahora referirse a temas de actualidad. Cuando él y su gobierno duraron más de dos décadas, El 12. Hmm. Eh, 20 años, dos décadas, gobernando el país. Entonces tú lo ves en un modo de ataque a un gobierno que ciertamente tiene muchas sombras en un año de gestión. ¿Cómo León es que cerrado? tiene muchas? Muchas sombras, dice Y luces, pero ah. me quiero enfocar en el tema de las sombras porque estamos sí. hablando de un gobierno que tiene un año y ellos duraron 20 y usted lo ve refiriéndose a temas como que no tuvieron ningún desacierto y desconocer esto es solamente querer ver las cosas de un solo lado. Aquí sabemos y no olvidamos todos los casos y escándalos que pasaron en la gestión de Leonel Fernández, en la gestión de Danilo Medina, que no decía esta boca es mía y que ahí están los casos, ahí está la realidad de este país y se mantuvo calladito en el partido de la liberación dominicana. Ah, pero ahora sí es bueno hacer oposición porque ya no estás en el PLD y no estás viendo... Todo lo que pasaba, o no estás refiriéndote, todo lo que pasaba y todo lo que pasó en el gobierno de Danilo Medina. Ahora yo soy el santo que tengo que hablarle de mi preocupación al pueblo dominicano. Antes no me importaba o sencillamente no lo veía. Ah, pero qué bueno, nosotros debemos de ser honestos y no ser doble moral. Ahora sí veo todo lo malo, pero en el gobierno de Danilo Medina ni en el de él no pasaba nada. Así no. Eh, cierro el comentario ya para que Amado de Francis no me le dé algo.